A mí nadie me ayudó de mí todos se burlaron, burlaron Pasó el tiempo y se logró Y ahora quieren estar a mi lado No, no no A mi nadie me ayudó de mi todos se burlaron Burlaron Pasó el tiempo y se logró Y ahora quieren estar a mi lado no, Hace tiempo llegó a mi pensamiento En cambiar mi mente, en cambiar Yo mismo porque no cambia la gente Es el momento de ver las cosas de Otra manera, de ser mi propia ayuda Porque de la gente uno nada espera Yo quisiera cambiar esos errores Porque me di cuenta que la vida No es de colores, lo que espero Días tristes, días de dolores Pero sigo dando esfuerzo en hacer lo mío Y eso hará que un día lo logre Yo logré mi meta de encontrar Una salida para todos mis problemas Y eso hará que me recuerden como el Niño que vino con el talento en las venas. A mí nadie me ayudó, de mí todos se burlaron. Pasó el tiempo y se logró y ahora quieren estar a mi lado. A mí nadie me ayudó, de mí todos se burlaron. Pasó el tiempo y se logró y ahora quieren estar a mi lado. Y cantarle a los que están conmigo Conseguir un futuro para mis hijos y un futuro para mi reines Y eso vale, y eso vale Amigos sinceros, mejor que familiares, eso vale Te hacen saber de que tienes sentimientos de los cuales son reales Y eso vale, y eso vale Como yo me expreso, no lo hacen todos Aunque muchos me quieren ver en el lodo Totalmente sus ofensas las ignoro Yo no soy mejor que todos Solo busco sentimientos reales en la vida, sé que cuestan y por eso los valoro. Yo mejoro lo que está mal en mí de todos modos. El odio va a existir y reconozco que la ofensa hoy en día es la forma de vivir. Hipocresía falsedad, lo que evita una vida feliz. A mí nadie me ayudó, de mí todos se burlaron, todos se burlaron, y y se logró. Ahora quieren estar a mi lado, no no no A mí nadie me ayudó Nadie De todos nadie. se burlaron Todos se burlaron Todo mi se miraron Ahora quieren estar a mi lado Y no, no. se va a poder Yeah, soy Jason <ríe> para que entiendan